Hola chicos, ¿qué tal? Soy Killian, y estamos de vuelta con las épicas aventuras en Valheim Hoy es el día, hoy por fin vamos a poder sacar el, el provecho, el máximo proyecto, el provecho al bioma pantanos Vamos a entrar en una mazmorra del pantano Donde supuestamente están los materiales que necesitamos para avanzar en tecnología Es decir, no hace falta el metal y la chatarra eh, he puesto un portal al lado, bueno, lo voy a ver ahora, para poder llegar y triunfar. Así que vamos al lío. Como siempre, recordad que vuestro apoyo eh, es importante. Un fuerte like, suscribiros si no estáis suscritos. Y activar la campanita. Si más digas un, un preámbulo, vamos a ver qué ocurre hoy en Valheim Vamos al lío. Bueno, chicos, vamos al lío. Epa, la llave he cogido. Mm, no. La llave es muy importante para poder abrir la mazmorra. Si no, <risas> lo malo es que el siguiente boss, Tuétano, está aquí abajo. Así que me hará falta. Seguramente. Eh, moverme por el barco por aquí. Oh, o creo, creo que por aquí si puedo salir. O oh, ya veré lo que hago. Total. Vamos, lío. Y él ya está conectado. Hay que decir que una forma también de pillar de pillar metales y venir por la noche y matarle espectros, pero bueno. Vamos a ver, aquí hay una cosilla que tengo con que imperante. A ver. Están ahí, están ahí. Pero mi objetivo está allí. Me están disparando. Bueno, me está pareciendo, me está pareciendo escuchar... Eh, dispararme con... Con esto, ¿cómo se dice? Ah, me hago daño si caigo en el agua, muy bien. Bueno. Lo bueno no lo que es, que no que aquí, pues ya, ya, esto es fácil ya. Bueno, vamos con cuidado. Qué bonito que soy. Soy bonico porque lo soy. Sí, sí. Ahora, hombre. Quita. C de uff. Eh. Nada. Para atrás. Ese es duro, ¿eh? ¡Uah! Pues se la ha comido entero, ¿eh? ¿Dónde? Uf, han venido para acá mm. ¡Ni para acá, hombre! ¡O sea pena. Es que seguramente le he dado sin querer con la, con, con la flecha Este es peligroso peligroso este. Nada, que te lo de un golpe Pero Pero son unos putos pesados Ya, está visto? No va a pasar nada Se ve que le he dado sin cara Cuando he disparado la flecha Y han venido Tú que te cojas y así Y te van a ganar mierda Lo que no sé es el spawn cómo se jode. Hasta ahora no he podido joder el spawn. Y si lo pongo ahí, obviamente, me voy a quemar. Pero bueno, aquí es donde tenemos que venir. Aquí. Tú que puedo encima el... Pero no, aquí tengo que venir. Vamos para la cripta. Aquí ten cuidado, ¿eh? Lo estoy oyendo Ahí está, chatarra Ahí, hay atrapeña Esto obviamente No lo voy a cortar, creo que lo voy entero no de cuero. Aquí te cabe esto. Vale. Esto es grande por lo visto, ¿eh? Esto es grande y hay que tener mucho cuidado Tenía que haberme traído el casco ese Para ver Estás de lodo, todo lodo, todo lodo, todo lodo, joder. Pues problema no, porque no, no, estoy viendo una, una, mierda, seguramente. ¿Y esto no lo no puedo llevar para atrás? Mi idea es eh, en el portal dejar la chatarra, recolectar todas las que pueda, dejar la, la chatarra. A ver, puedo volver. Puedo volver y cuando vuelva, eh... Tráeme el casco. ¿No? No sé. No sé qué será mejor. ¿Qué pasa, amigo? <risa> súmate, súmate ¡Súmate! ¡Vamos a mierda! No sé si estáis viendo... Yo espero que esté viendo algo Hola es que mierda que Ale, ¡Vale! Un guerrero vikingo no se esconde Ante su enemigo Voy a tomarme una, una poción de... De... De esto Jude, colega, en serio. Eh, et, esto, creo que aquí no nada. Venga ahí. Dame mierda y.. Jude. Lo bueno es lo que es, que estoy pillando chatarra, que es lo que uno quiere. Ahora nos vamos a ir a fundir el, la satarra, a ver qué nos da y descubrir qué es lo nuevo, ¿vale? Sí, ahí. Bueno. Nada por ahí. Aquí sí Venga, pico, pico, pico Venga, vamos ya mismo, eh Bueno, tengamos por, por lo menos mmm, Algo considerable Para poder hacerlo Algo No sé, un pico nuevo Una, para una, una hacha nueva, algo de bloquear cosas nuevas, que no lo, que lo queremos De bloquear cosas nuevas Yo sí veo, no sé si vosotros viendo algo yo, yo creo que sí Veneno. Ah, se me ha quitado el veneno, ¿en serio? Hombre, no, no, no me, no me ha de esa manera, hombre Vamos, cúrate Venga, cúrate Venga, ni nada, vamos Todo Joder Vamos, que hay Para pillar de todo, eh Venga, nos vamos ya, señores, ya sí Pico esto, nos vamos Como esto grande Venga, y nos vamos bueno, como podéis ver, estoy regresando a la base No puedo usar el portal Puesto que las atarras, igual que ahora No se pueden eh, Transportar por el portal La única solución sería traer el barco Ahí cercano y movernos eh, Estoy grabando Bueno, estoy mostrando porque Me he visto una cosa muy inusual Un rayo Acaba de reventar adelante de mío un ciervo Vamos Me he quedado Mamma mía pero antes ni a un metro, me pilla rayo Y me hago sofrito de vikingo En eh, fin, vámonos para Para la base Bueno, ya está la, la chatarra puesta en, lo, en la fundición A ver A ver lo que conseguimos con ello Vale Ahora voy a mejorar el banco de trabajo Que tengo en el puesto nada más que eso Voy a ponerlo otro Porque que no se ha puesto por perro No ha sido por vago No ha sido por otra cosa eh, voy a ello bueno ya me he puesto el casco para pa poder ver y ya salió la forja ya salió el metal bien bien bien bien hemos tenido eh, et, et, et, et, et, et, et. Uh, ah menos que se me ha quedado sin, sin carbón hombre hombre hombre por favor no me de esta madera con lo que... Como se me emitió un montón de... Oh, me pase un pase de cosas, eh. Vamos a ver todo lo que podemos fabricar. Lo que me interesa es eh, la rompe piedra. Vamos, para poder... Para poder tratear la piedra. Lo de la piedra. A ver que lo veamos. Mira, espada de hierro. Eh, lanza de bronce. Eh, lanza de corte ancestral. Mola, mira, piedra troll mola que aún podamos usar las piedras de troll Porque obviamente Tenemos piedra de troll Pico de hierro eh, Caco de hierro eh, Masa de hierro Arco del cazador Este es el, el, el Siguiente arco que tengo que hacerme 20 de hierro, pide hierro para reventar eh. Pide hierro para reventar Delema de hierro Venga, mucho hierro, normal, normal. Y clavo de hierro Vale, eso por ahí Aquí me dice algo de hierro Antorcha, jarra, lanza, sile, nada Eso ya será aquí, en lo de construir A ver, construir La forja Soporte de herramienta Forja mejorada, mejora la forja eh, yunque de herrería, mejora la forja Pero yo quiero... Esto, el cortapiedra. Esto ya me lo puedo fabricar. Esto es lo que yo quiero ya. Para poder hacer construcciones de piedra. Decoración. Me han dado pues la antorcha de hierro de pie. Antorcha eh, de hierro de esmeralda de pie. Vale, cofre acorazado. Cofre personal. No sé qué diferencia habrá. No está maduro, obviamente. A ser acorazado. Construcciones. Puerta doble de hierro. Viga de madera e hierro Vamos, que tiene que ser duro de cojones Elaboración, ya lo hemos dicho Ya lo hemos visto Y misceláneo Seguramente es el, el siguiente barco me lo den En cuanto haga eh, Lo que son Clavos de hierro Que voy a hacerlo para poder desbloquear seguramente Más cosillas ¿Cuánto vale uno de hierro? Vale ¿Puedo? Puedo hacerlo a ver si terminan de hacer todo. Ya tengo 12 hierro. Vale, el rompe piedra puedo lo que es lo que yo quiero. Vamos a echar un clavito. ¿Ve? Lo sabía. Trono de hierro y, y el dracar. Vamos a ver. Trono de hierro. A mí, a mí me interesa el dracar. 100 clavos, madera ancestral. Solamente pide clavos. Y me da eh, corteza, antes atrás se pide rápidamente, se pilla rápidamente. hice en clavos, me ha dado uno de hierro, me ha dado, me ha dado 10 clavos, así que me haría falta 10, en realidad. El dracar me lo podría hacer, pero no voy a hacerlo ahora mismo debido a que hace falta eh, un tener un puerto. Este estando de pie lo podemos tener ahora mismo. Lo suyo sería hacerse eh, algo de hierro ¿A qué me refiero con algo de hierro? Alguna herramienta de hierro Algo que nos vaya a favorecer tela con el hierro Tenemos 14 14 eh, Vamos a hacer el rompe piedra Vamos a hacerlo ya Aquí está El cortapiedra, piedra, como se llama Yo Lo llamo el rompe piedra Lo vamos a poner... Que sé, aquí seguramente tendrá que estar Ahí está piedra afilar. Corta piedra, piedra afila. Una muela lista para empezar a girar. No sé qué hará. No digo piedra, en serio. Vamos a piedra. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Elaborar os voy, os voy enseñando todo esto, ¿vale? Para que veáis Para que veáis el sistema Ahora puedo hacerme eh, las piedra fila mejora eh, Forja mejorada Ah, mira, mejora la forja me ir, hombre Todo lo que sea mejora La forja viene bien Eso, tú arde Arde ahí, hombre Forja nivel 4 Vale eh, Forja nivel 4 Ya puedo, obviamente Hacer más cosillas de, Escudo de torre de hierro Ya ves tú encima de estilo Es que es muy borrico, muy borrico Escudo de bronce, escudo de aro Que te de, es de hierro, obviamente mola un cojón, eh Y puedo hacérmelo, vale pero no voy a hacerlo. Yo creo que voy a hacerme mejor el hacha de hierro. Pide 20. Tela. Algo de... Todo pide 20, por lo visto. Uh -huh. Todo pide 20. El caco de hierro. Todo, todo pide 20. Todo pide 20. Todo. Todo pide 20. A ver, podría hacerme obviamente el barco. Grebas, Armadura. Todo pide 20. Yo creo que lo suyo es hacerse herramienta. Eh, a ver, herramientas ¿Qué me refiero con, con herramientas? Eh, cosas que valen a mejorarlo A mejorar lo que... Mira Chimenea Esto mola para ponernos dentro De lo que sería... Mira, aquí puedo ya ¿Ve? Piedra, piedra Esto ya puedo hacer cosas... Ya puedo hacer cosas cosa, cosa de piedra Y caerá de piedra... Mola porque tú ahora coges... Eh... La piedra no se deteriora, es más duro que la madera y yo perfectamente puedo hacer cimiento de piedra. Obviamente no voy a coger ahora y voy a tirar toda la casa y voy a hacerla de piedra. No, tendría que, tendría que caer un rayo que se vaya a la piedra a tomar por culo. Eh, la casa a tomar por culo. No voy a hacerlo ahora mismo porque es tontería. Y más con lo que ha costado hacerme la casa. Lo que vamos a hacer es volver... ¿Vale? Volver... Y pillar mmm, Todo lo que podamos Pillar todo lo que podamos y ya está Yo creo que yo, yo creo que, que, eso, que, eso, que eso es lo suyo Porque no puedo hacerme nada Así que 15, nada Mismo cojo el barco Y me lo traigo aquí no van a hacerme nada, porque encima puedo... No, no van, a, no van a poder hacerme nada. Y listo, papeles. Así que, chavales, nos vemos el, de vuelta en el pantano. A ver qué encontramos. Ya ves, tarda menos con el eh, así, en llegar al, al pantano, pero mucho menos. Como que está ahí. En vez ahí el barco, lo dejo ahí. Y ya está. Y puedo perfectamente... Eso. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, Y ahora vengo preparado para que yo vea mejor y también. En el caso de que vosotros no lo hayáis visto bien. Porque se muy oscuro porque podéis ver tan, ¿vale? Vamos a ver. Hemos entrado por aquí. Esto ya lo hemos hecho. Y aquí hay más. Vamos a seguir cogiendo, venga. Venga. Al llegar aquí con el barco. Porque he venido con el barco. Eh, había una, una rape, una rave de Calato, de grisucio y de. y de drau. Vamos, menos que había un, un baúl al lado del portal y he dejado ahí todo, porque eso era imposible, ¿eh? A eso me con guapo. Ay. Bah, tampoco. Sí, la verdad que... Teniendo lo que tengo, me cuido rápido. Bueno, que no para de echar veneno. Y aunque tengo la... La poción antiveneno Tengo bastante, la verdad Pero un coñazo Ahí está No queda nada ay, ay. Esto, esto, esto, esto, esto es gigantesco, ¿eh? Aquí queda un poquillo Ahí Todo, luego me ha picado todo Venga, hay más Joder, esto, esto es gigantesco Aquí hay un montón bueno, voy a seguir un poquito más y ahora os resumo lo que he encontrado Si veo algo importante os lo pongo Bueno, pues se me ha roto el pico y he conseguido 20 Vámonos Y creo que se ha hecho de noche Creo que se ha hecho de noche y va a ser una experiencia muy eh, traumática Vamos vamos a, a ver, como se haya hecho de noche ¡Uf! Ah, corra se ha dicho, parla Bueno, chicos eh, hemos juntado, he venido con el barco, he metido todo en la forja, he esto y hemos juntado 35 35 de, de hierro y ojo, no hemos visto y yo creo que hemos deplorado solamente un cuarto Un cuarto de lo que era la mamorra, Y la mamorra tiene tela todo lo que tiene por descubrir Todo lo que tiene por descubrir la mamorra tiene tela tiene telision, Por eso vi un vídeo de un tío que se llevaba por lo menos 3-4 picos de, de hueso. Porque la verdad es que si se rompe uno para seguir. No va a llevar 5 picos de esto que el bronce hace falta, pero el hueso como sobra. Como sobra, porque yo llevaba eh, no está... pico de guerra. Llevaba un montón de pico de guerra. Que no tengo con la menta dura. Habrá claro, claro, matado a mi amigo el DS. Ese... María vale, pero es la hostia, es la hostia, ¿verdad? Eh, lo vamos a dejar aquí. Ya, eh, yo voy a explorar tranquilamente la mamorra. Voy a dar mi viaje. Eh, voy, a, voy a familiarizarme con todo. Uy, esto se ha apagado. Norma, chico. Aquí esto. ¿Es que puto va a coger mía de nabo? Y de todo para poder plantar un manabo y hacer sopa de nabo. Ya sabéis, por el chiste de decir ¿eh? he plantado un nabo y eso y, y nada como ya os digo siempre como ya sabréis un fuerte like comentar lo que veáis necesarios para saber esto y suscribiros con la campanita activada soy Kile me despido hasta la próxima chao